bienvenidos play y que crack ya que decía bueno hoy vamos a jugar Super superliminal advertencia sobre los ataques de Ay, cierto soy epiléptico mm -hmm. eh uh, um ok que okay. uh, explíquenme o sea lo que tengo que hacer es que es esto término de servicio lo firmo para poder grabar porque si no me tiran el video acepto los términos de servicio por favor si van a grabar acepten los términos de servicio si no, no pueden jugar y de paso no pueden grabar. Bueno. Acá te enseñan Perception is Reality. Grab. Esto. Oh. Brutal Brutal ¿Y si lo pongo así? ya ¿Y si lo no pongo Electo vamos a pasar Chances. Oh, mira qué curioso. I don't speak gringo. <ríe> me encanta hacerme el gracioso. Que dejar de hacerme el gracioso y ser <ríe> serio. <ríe> ah, me estás. No. me puedes decir que no o sea ¡Oh! lo sabía y ahora opa sabe y ahora sabe y ahora sabe y ahora, ¡Sabe! ¿Y ahora? ¡Sabe! ¿Y ahora? ¡Sabe! es una la piedra, no me jodas. No te puedo creer? Mente. Me sí. Ahí. A ver. Mantener clic derecho para rotar. Eh. Ah, o sea, moviendo el mouse. Ah, ah, ah... ¡Opa! Bueno... Lo hice... Movete... Eso... Aguante... John Wilkes Put... ¿Te imaginas? Que decía... Aguante... John Wilkes Put... Dale, hacete más grande... Vago... Que eso... La ¿Por qué la Carreus si es una marca de...? ¡Sancor! Sancor, escúchame una cosa, Sancor. ¡Sancor! Véndeme la leche más barata porque si no... ¡Ah! Porque si no, no puedo vivir. Por favor, loco. Así puedo vivir más tiempo. Sancor seguros bájale el precio a la leche que me está comiendo. No. no, no te puedo creer. Eh. Ajá, sabía que había algo, puto tío. Hostia. No era tan mala idea. Hostia, y te pongo esto ahí. Hostia, hostia, pues al final no era tan mala idea. Lo dejo aquí, me lo llevo. No, no lo puedo. Ah, oh, chacubito, no lo vemos. Eh, ¿quién rompió? ¿Qué rompió en la ventana? Me está dando... Me está dando miedo, Papu. Papu. Qué miedo, Papu. Papu. Debes hacer buenos momos. Papu. Papu. ¡Despierta! Ah, buenos momos. environments No es que soy autista. Ah, ¿Te imaginas decir eso? ¿Y si lo pongo. Oh. Mate a alguien. Ah, no, no maté a nadie. Ojalá te imaginas. Un... Se volvía el accidente del cubo gigante. Deja de hablar, China, pa'lante. adelante. Esto es hermoso. ¿Y esto? Esto es una belleza. Esto es una. Es locura. No. No te creo. Eh, está chue Gue, bue, bue, we, Se ponía autista. Oh, no le pegues tan fuerte en el suelo. Epa. Tampoco insultes tanto. No me ¿qué te dije, nene? Nene. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, nena? Digo, nene. Nene. Nene. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Es la si... toco acá... o me está jodiendo. era ¿Cómo querés que avances si hay ladrillo ahí? ¿Era por acá? ¡Era por acá! Mi Q es menor al 50. Vamos, ahorita ja, Jaja, boca se está yendo a la B. La concha bien puta de mi hermana. A este video le van a poner restricción de edad. Y lo van a tener con que ver con la cuenta de sus papás, ¿se imaginan? Eh, no tengo que pasar, no puedo pasar. Eh, Pesela, Pesela, tajala bien, dale Pesela, ah. La atajá bien un partido al menos, al menos en el mundial que fuimos campeones. Eh. Piscela, mi deseo, mi deseo, Piscela, mi deseo es que una vez a tu vino la concha de puta de tu hermana. Ah no, eso lo hacen los arqueros. Una alto miedo, guacho. ¿Qué se es este truendo? Es como... ¡Y hey, la salida! Por fin la salida. What the fuck? Los walkeros. WTF, loading. Miren. Qué loco, ¿no? Pato asado. Te pregunté. Simple. No importa. Solo quiero avanzar. Privado. Ah, no le voy a dar importancia. A ver. Retro. ¡Epa! A la basura, guacho. Fire ah. Trouble de Minnesota. ¡Ah! Pero es una Minnesota. No me sirve. No, yo lo que quiero es... ...hacerla enorme. Bueno, no tanto. Ah, se atoró. Se atoró. puta la wea. Voy a tener que volver. No. Nah. No, nah, no sirve. A ver. No, amigo, qué loco. Qué loco. Y ahora sí, la salida, por fin. No. <ríe> es literalmente... Bueno, te va subiendo, está subiendo el ego y no puede pasar. Ay, Dios, amigo. No te puedo creer, qué rarísimo. Qué raro. Nah, esto es real. Vamos a esta puerta. Nada. ¡Mi cerebro. <risa> ¡No! ¡Otra vez! ¿Qué es esto? Mi cerebro ayuda. Se eh, puede agarrar esto. Por lo que me voy por acá. No ha muerto nada. Tengo que... Espera, no, no, no, viene para acá, no! Casi me mato, casi me... Casi me tratan como perro. No, no es... Es... Dale guacho! ¡Ay, guacho! Muchos me estarán barreando en los comentarios, tipo. no así esto, haz lo otro! ¡Eh, mi gameplay, guacho! ¡Yo hago lo que quiero! Uno no puede ponerse decisiones para sí mismo. Entonces, sabríamos que todo tiene un significado, una explicación. ¡Pero qué encojones! Dios ya, Dios Mi... mi cerebro va a explotar El de ustedes también porque No puedo ser más bobo en esto y... No, definitivamente no funciona no, definitivamente nos vamos. Chau habitación deforme Aunque esperen Esperen que voy a explorar más No me quiero ver en la obligación de ver un video de pato asado. ¿Eh? No. No. Existen por el movie. O sea, me estás jodiendo. Es una locura este juego. Te deja... Te deja... Atónito. Me deja patidifuso. Atónito. Me deja... Parapléfico Bueno, parapléfico es que no Bueno Bueno, ahí calmas Ah, no de la nada se puso en chile Chile mode Me está dando miedo es por acá? Dale mi pana, mi pana, hazme el favor, mi pana, hazme un puente, mi pana, mi panita, soy del Perú, quiero que me haga un puente para que podamos pasar al otro país, mi pana, mi pana, necesitamos venir para acá, panita, mi pana, mi pana no! Me murió el pana, bien, te entendí. Te entendí, gringo. O sea, no te entendí nada. A ver. Acá es una salida, acá la otra. A ver, qué. Eh. ¡Ah! ¡Mira! Mira. Mira. ¿Qué? O sea. Acabo de armar un cubo. No, no. Ah, para eso tenía que hacer esto. No, literalmente tengo el IQ de un. ¿Qué, qué uso? ¿Qué? Ah, ah, ah, ah, Ay, correte, mesa de mí. Oh. What the fuck O sea Me ha salido un cuadrado normal A ver Y Me salió un No te puedo creer <ríe> Literalmente Me dejó Me dejó Amigo me ha explotado ah. Pues tampoco te pegues tanto. Tampoco te mantras tanto. Que si somos amigos. ya. Desde cuándo somos amigos, desde nunca, pero son mi amigo. Aún así. Te quiero como sos. No me digas otra ilusión. ¿Cómo? Ah. O sea, tengo que emplear esto de nuevo. Me muevo, me muevo, me muevo. Agarro esta rotonda Me muevo por aquí y subo aquí Y veo de aquí la puerta horrenda ¡No te puedo creer! No, ¡Mi cerebro no aguanta más! Ay, no, de nuevo No, de nuevo no salí Ah, no, ese ya lo había visto ¿Qué? Hola doctor chau y gracias por el consejo gringo no no jodas otra ilusión Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, oh, oh. ve es un cubo entero. Te dije era un cubo entero. Soy, soy satanás. Bueno no, no a ese nivel, pero soy un genio. Soy literalmente un bebé genio. ¿Ve? O me pongo acá. No, se, se recortó la pared. Hizo igualmente para qué me sirve si tengo acá esta parte. Insúltenme, hagan lo que quieran, me pueden corregir, pero me muevo para acá. No, no, que loco, doctor, loc ¡Doctor Glen bueno ya te entendí Spider -Man. no Peter Parker, soy la misma persona, soy sí, boludo. Eh, ¿Hola? ¿Hola? Un minuto... No tejo. ¿Cómo? ¿La luna? Eh, ya no hay mar Ay, perdón O sea, que, que, que... No, no, no, no, no, no, no, no me va a explotar el cerebro. Que me coge por completo porque si no me va a dar un toque de la hostia. Y. No te creo. Hola otra vez, ¿qué te pasa? porque ¿Eh? ve estoy mm, entrando en un objeto que puedo mover en sí pero nah sí, seis de oh, personas good result way... oh the... deja leer boludo Wadding... what the fuck ahora tres Ay, otra vez. Cállate, nene. Son las 4 de la mañana. Queremos dormir. Ya vimos los pasillos. La soda, también la vimos. Hola, soda. Buen día. Bueno, bueno, ya entendí. O sea, eh... No, un minuto. Curators only. Only fans. ¿Qué? ¿Qué co...? Eh... O sea... Eh, tiene manzanas. Tiene de todo este juego. Este juego te regala confusión mira mira qué loco ah no sé. Sea. pull on fire alarm alarma incendios coñal soy boludo oficialmente había algo ahí abajo no sé si servía pero cualquier caso el que me venga a criticar que venga a criticar a sus papás uh. ¡Bien! ¡Perfecto! Soy la persona más cerca. A ver... ¡No jodas! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Loco! Bueno. Parece que la única forma es tirándome acá. Ay, no, otra vez. espera espera no qué eh? qué cosa tan torsionar qué cosa tan Mira a los lados voy a agarrar una. ¡Nah! Te sorprende, la típica ilusión. Mira, camina por acá, acá eso. Y acá voy a agarrar el. ¡Ay dios! Te, te meten cualquier cosa, estos, esto. ladrones. ¿Me está? Dando un embole. Un minuto. Pero amigo. Sepa... ¡Se cae a pedazos este juego! O sea, ¿cómo avanzo ahora? ¿Qué? Amigo... Mi, mi cerebro... Mi cerebro no puede más. Si... Sí, eh, voy a estar muy ocupado teniendo una crisis. Buenísimo que es este juego. Me... me estoy quedando... ¡Quedando! Completamente anonadado. No. Ah, no, es un... Ay, Dios, cuánta sorpresa más va a tener este juego, por Dios, la repu. ¿Qué? ¿Qué? Amigo, me duele, me duele el cerebro, esta. O sea... ¡Nah! es por acá? ¡Bueno! ¡Esto! ¿Es por acá? Sin lo que <tose> Casino, casi no me obligo a Flooding... Bueno, ¿cuántos puntos va a tener? Siete mil. Cinco de la mañana, nene. Basta, cachate. Sí, ya te escuché. Ni idea. Yo me siento feliz cuando hace frío. A ver, vamos allá. No jodas. Ay no, no, no, no, no, La no, no, puta madre. No, no se comi Ay no, esto se volvió el corte de primer A la mierda. Se convirtió en Finanights of Fedies. Fine Nights Puzzles. of Puzzles. Puzzle. ¿Qué de imaginación. Lo único que quiero es correr. No. No. Cuánto miedo. No jodas. No jodas. No jodas. Ay, cuánto miedo. Amigo, me ha agarrado un infarto y nunca más voy a poder volver a subir videos. Dios santo, cuánto miedo. Te pongo nervioso en un juego de puzzles. Ahí vino el gato, por Dios. Dai, Dai Tsuda. Bueno, mi gato va a empezar a esto, esto me está asustando. Me... me vi el video de Pato Asado. Yo juro. Salto directo. Ah. Juro que... Juro que... Literalmente me inspiré por él. A ver, escuchen. No más, ahora, por Dios. No jodas. Era una pieza. Taizuda. Dios santo. Se está poniendo muy tenso todo. No jodas. Otra vez. Opa. Gracias, flecha. Uy, You me he hecho una macana. Me... Soy un tarado. Bueno. que no sé mi gato está en cielo pensé que había un camino acá pero no Fui troleado épicamente, soy un pelotudo. Bueno, ahora que pero... eh, sí, acá, saca. Te vuelvas a echar la macana que te... ¡Qué macana! Literalmente no sé qué hacer. Pueden dejarme en los comentarios qué cosas. Ay, pinche gato enfermo. Ayuda. Pero qué raro, ¿no? Un sueño dentro de un sueño. Un sueño dentro un sueño. Quiero encontrar la salida ya porque me estoy desesperando. Ah, no, esto es la foto. Ayuda, gente, estoy... igual de perdido, maldito gato te entiendo? Amigo, tengo un miedo y además necesito ayuda. ¿Hay una alarma contra incendios? Ay, mi gato va a estar interrumpiendo todo el al rato. A ver, voy a buscar por algo Por alguna solución Acá en la habitación Esto, pero no sé qué No ha perdido con payaso En un velorio No, literalmente no sé qué hacer. Hola. Para, para, para dónde contraste esa. Pero como... Did you know that unintentional multi dream layering occurs in less than 1% of patients? This correlates strongly with the 99% of patients who are able to follow simple instructions from the standard orientation protocol. <laughs> Ay, sí, sí, sí, sí, sí. La sangre que era. De las cinco capas es lo absoluto. Exacto. Enjoy abocados. Muy bien. Lo disfruto. Eh, cuánto porcentaje va a haber, si ocho, nueve, seis de la mañana, duro. loco, ya los apague, volvemos a ir. Acá. Sabía que la puerta se iba a sacar. No me jodas. Pero un minuto. Supongo. Cheto. Sabía que iba a funcionar. Вот. Вот Well, wow, wow, ha, ja, parkour. ¿Qué hicieron, papi? Attention, Doctor. Maldito gato. Ah, ok, por culpa de este gato que quiero escapar más rápido. Ahora lo que quiero es subir. Pero el chilo falso nunca más va a ocurrir. Espera, espera, espera. Vi algo. La mira. Wow, soy un genio, amigo! ¿Cuánto más hay Otra vez, si lo falta, nunca más. No Entonces llega a escuchar, capo. ¿Qué? ¿Qué? Amigo, ¿qué? Te meten en cualquier loading. Siete de la mañana. ¿O te parece? Relaxing. ¿Qué se es toma? Vamos a estar acá un buen rato, a is Dr. Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Please continue. Entro por ahí, sigo por acá, es enorme, eso por acá, nada, espera, si entro acá. Nah, estaban transmitiendo a South Park. Yo derroto a todos. Esto cae parado, es... El, el botella challenge. Ese meme está remuerto. Nada de hecho. ¿Pero la ventana? Uy, mi, mi... cerebro no me... ¿Helo? Espera, si entro acá. Un Mi nombre es Doctor... Lo que puedes hacer es enfocarte en la negatividad. No te pierdas de la caja de la muerte. Human nature. Yeah. the loss of everything, whatever you ¡Loco! ¡No! De paso de tortuga. ¿Sí? ¿Y esto? the right direction. the emergency. Pero si me meto acá... Pero si me meto acá... Ahí está la puerta para agrandarse. Y hago que esto se ...ha paradoja. No, venid a mi casita. ¿Casita? ¿Casita? No, casita no, casita no. Por suerte no me mato. No te creo. Y él dice, ah, un gato. 90 y... 91. Eso no lo puse yo. Se vino de la nada. Además, esto, es lo... esto lo estoy grabando. Y además soy muy vago para editar. by Error. an increase in fear, hopelessness this as somnascal emotions hypothesis patient Patient requires additional somnasculpt therapy. Conclusion. Emergency exit protocol cannot proceed. Emergency exit... ¿Qué? No, no, no, no, no, no, suena no, joda Ay, no, joda Pinche... Ay no, pinche pen. Pe. ¿Qué? What the fuck. ¿Qué está pasando? Esto es un. Es literalmente la dimensión del cielo de Minecraft. Pero. Eh... Qué loco. loco, no. Alta predicción. Ahora tengo que correr. Uh, se puso de pica la canción. No, no te puedo creer. A, ehm. A ver, Es acá. ¿Cómo que? Pero... ¿Qué es esto? esto da un miedo increíble. Um. A ver ese pinche puerta. Ya te que, okay, está todo se está poniendo muy extraño. Ay, y si pongo esto acá, ay, no. Están pasando cualquier cosa. Literalmente tengo esquizofrenia. ¿Qué? Un loco. ¡Ay no! Jo. ahora lo ti ahora hasta llegar al siguiente Eh, ¿qué? Ah, dado, siempre sí. dónde está? Nah, no te creo. Aparecióle nada, nada ahí. Pero amigo. What What the fuck? What the fuck? the the the No te pases a cara en esto, es un montón. Es una. Esto es una locura. Lo que más me encanta es el shuntac. Nah, nah, nah. ¿Qué? Finalmente. ¿Qué? ¿Se volvió? No, se volvió pintura, todo. Es un puto cubo esto. No, amigo, volvió. No. Ay no. Rodin, pero está negativo. No sabe. ¿Eh? ¿Y carajo se va para el infinito? Eh. Un minuto nieva no te de... no Uh, ¿qué hice? ¡Alta parado, amigo! Amigo... ¿Qué? Que acaba ¿Dónde? no, Not an exit. no es una salida, venía, no está, porque me le...? no, no, pero finalmente, tuyo. No... ¡Qué triste! ¡Qué carajo! Concentrado jugando, no, ay, no puede ser, y ahora cómo llegó. Behind ¿Qué apreté? O sea, puedo subir a esa escalera. Mira esto. Nah... <ríe> Mi cerebro. <ríe> Volviéndome Dios. face can't be we become so afraid of failure that we refuse to see our problems from a new perspective. And so, we do the same things again, and again, and again. And therein, of course, we find exactly the failure we were looking for.